tres carreras y tres decepciones ferrari va camino a otro año perdido en la fórmula 1 bienvenidos apenas un año atrás todo el mundo estaba pendiente de ferrari había ganado en el inicio de la temporada 2022 en Bahrein. Y también había logrado una victoria muy dominante en el GP de Australia. Ambas con Charles Leclerc. Y de esta manera era el primero en el Mundial de Constructores con 104 puntos. Con una diferencia considerable por eh, delante de Red Bull. Que también había acumulado dos abandonos. Eh, con Max Verstappen y el primero con Sergio Pérez en Bahrein. Y después eh, de nuevo con el holandés ahí en Albert Park. Sin embargo, a partir de ahí el campeonato tuvo un punto de inflexión. Bert, eh, Bertappen y Red Bull eh, empezaron a ganar carreras hasta lograr el número 17. El mayor récord en la historia eh, de la Fórmula 1. Y Ferrari fue a una lenta declinación. Eh, primero con algunos errores de estrategia, después también con algunos errores de fiabilidad que eh, lo dejaron muy lejos de eh, la lucha en las últimas carreras. Frente a la escudería austríaca. Y debió eh, contentarse con el segundo lugar. Eh, aunque con una fuerte eh, oposición de Mercedes. En eh, las últimas pruebas de aquel campeonato. Y ya para 2023. Eh, eh, después de, que, de haberse desencadenado. La salida de Matías Binotto. Por todos esos errores que se acumularon en el año. Aún teniendo un auto competitivo. Ferrari decidió apostar. Eh, por Fred Basser, quien era el jefe de eh, Alfa Romeo Como nuevo director de equipo Y eh, con una presentación pomposa Ahí en la pista de Fiorano Como ocurría en temporadas anteriores Hace quizás algunas décadas eh, Las expectativas estaban renovadas En el equipo Ferrari eh, Tratando de mejorar los errores que se habían cometido El año pasado y también de evolucionar todo lo bueno que se había hecho en 2022. Sin embargo, la temporada llegó como un cachetazo. Eh, Leclerc abandonó por problemas de fiabilidad. Esos tantos eh, problemas que habían aquejado al equipo en 2022. Y Sainz apenas pudo rescatar eh, un cuarto puesto. Cuando el año pasado en Bahrein había logrado un muy buen segundo lugar. la Arabia Saudita. Si bien Leclerc tuvo una buena vuelta rápida al clasificar segundo. Pero con una penalización que lo llevó hasta el décimo segundo lugar. Eh, Ferrari pudo completar la carrera con un sexto y un séptimo puesto. Que dejó un sabor a poco. Eh, porque se esperaba un rendimiento mejor de la escudería de Maranello en la pista de Jeddah. Y en Australia lo que pasó fue un abandono de Leclerc. En la primera vuelta tras un toque con Stroll. Y después eh, aquel toque de Sainz a Alonso. Ya en la última relargada que desencadenó una, una sanción de 5 segundos al piloto español. Que incluso eh, fue revisada por la FIA eh, la búsqueda de que se pueda retrotraer. Sin embargo la FIA desestimó esta posibilidad. Y Sainz con unos 5 segundos de recargo y después... Al haber finalizado la competencia con auto de seguridad, eh, pasó del cuarto al décimo segundo lugar, dejando a Ferrari sin ganar ningún punto ahí en Australia. Un, un escenario muy diferente al que se, se había experimentado un año anterior con aquella victoria tan dominante de Leclerc. ¿Y qué pasa ahora con Ferrari? ¿El año está perdido? ¿Qué es lo que se puede esperar? Por lo pronto... Lo que tenemos es un jefe que está hace muy poco tiempo. No se le pueden exigir demasiadas cosas a Frederick Hacer. Porque está reorganizando un poco el equipo tras la etapa de Matías Binotto. Sin embargo, a quienes sí se le puede exigir más es a los pilotos. Charles Leclerc no está teniendo un muy buen año. Está décimo. Nada más en la clasificación. Solamente eh, pudo bueno, eh, tener... Un, completaron una carrera ahí en Arabia Saudita donde tuvo una, una suerte de remontada que no pudo llegar a mucho tuvo aquel problema de fiabilidad y después tuvo aquel encontronazo con Stroll en el que también tuvo parte de la culpa y después Sainz también eh, si bien tuvo el mejor resultado de la escudería con el cuarto puesto en Bahrein en eh, Australia mostró que quizás es un piloto que en algunos momentos críticos puede llegar a cometer a algunos errores y perjudicar también al equipo Así que este como pinta Parece ser una línea de transición para Ferrari eh, En el que puede cosechar algunos logros El auto al haber clasificado segundo En GEDA mostró que es un auto rápido Al menos a una vuelta Hay que ver qué es lo que puede dar a ritmo de carrera Todavía eso es algo que es En cierta manera es una incógnita Porque no hay muchos parámetros Para eh, pensar eh, cómo puede trabajar Ferrari eh, en tandas largas, en ritmo de carrera En cada circuito de la Fórmula 1 Porque la realidad es que es algo muy surtido ¿no? Sin embargo, teniendo en cuenta que si bien este año puede ser Algo intermedio, algo de transición Donde no se pueden esperar tan grandes resultados La cuestión será 2024 Porque tanto Sainz y Leclerc renovarán sus contratos Y quizás solucionando algunos problemas de este año Puede ser la gloria o la salida de ambos de Ferrari, dependiendo lo que pueda deparar ese campeonato. Si te gustó este contenido, dale like, compartilo y seguí en nuestras redes más contenido de grande premio en español. Hasta luego.